Desde con José Tifac, creo que estás en la tarana, esto? en las taranas. Así es que vamos a conectar con Tifac. Adelante, Tifac. Gracias, señores. Seguimos recorriendo palmo a palmo todos los municipios de San Francisco de Macorís. Precisamente nos encontramos en el sector David, que es una comunidad del Distrito Municipal Las Taranas. Vamos a comenzar con el, eh, Erasmo Santos, que es eh, precandidato ya del de PND. Sí? ¿Cómo han ido las la votaciones? ¿Cómo se ha iniciado aquí? No ha habido problemas. Hasta ahora está todo bien. Tipo aquí, gracias a Dios, siempre nosotros pues, tratamos de hacer un buen trabajo, un trabajo limpio. Hasta ahora está todo fluyendo en armonía. Todo está tranquilo y esperamos que así pase en todos los lugares de nuestro país para que todo pase bien y que ahorita a las 5 de la tarde todo cierre tranquilo y que gane y que, me, que tenga más simpatía con el pueblo Comparado con los otros eh, procesos electorales eh, ¿Este proceso aquí ha ido transcurriendo bien? Sí, sí, hasta ahora está todo bien, gracias a Dios Todo bien, todo bien, todo bien sí. Estuvimos conversando con el candidato del PLD aquí, Erasmo Santos. Eh, seguimos entonces viendo el transcurrir de lo que es las votaciones municipales en el sector David del Distrito Municipal de Las Tarajas. Hay que destacar, señores, que aquí la gente se está aglomerando en la puerta y, bueno, hay va bien proceso electoral, vemos que ahora la ley tiene más Seguimos cubriendo palma a palma toda la región, los municipios, el Telenor, elecciones municipales 2020. Yo soy Pedro José Tifa, regreso a los estudios con ustedes. Estamos de regreso, mis amigos, en esta cobertura especial. Elecciones Municipales 2020, elecciones extraordinarias en la República Dominicana y estamos en un panel donde...